He fracasado en poder llevar Mis sentimientos al lugar donde debieran estar Ni ese humo verde llenará Mi felicidad He agotado mi honestidad Al punto de estallar, solo erradicar Los pensamientos que aquí están de más Quiero solicitar vacaciones de mí, vacaciones de mí. Quiero encontrar donde no estar. Vacaciones de. He triunfado en la búsqueda Del lugar donde dejar mi petición real Me respondieron que aún no están Los días que van De mí, vacaciones de mí. Quiero encontrar donde no estar. Vacaciones de. Todo el umbral de felicidad me ha ayudado a no pensar Vacaciones de mí